Adelante, señora Chilita. Permiso, profesora. Cómo está, qué gusto. Bien, profesora. Bienvenida. Gracias, Gracias profesor. por favor. Mía, profesora. Gracias. Gracias a usted por haber venido. Queríamos conversar sobre Jimenita. Mía, profesora. Como bien, usted es, ¿no? es de su conocimiento, uh -huh. ya terminamos el tercer trimestre. Uh -huh. Entonces, sí, sí. hemos visto en Jimenita ciertas particularidades. ¿No? A pesar de que ella tiene muchas fortalezas, sí. es muy social, sí. le encantan los cuentos, sí, le profesora. encanta que lo lean sí. pero al momento de hacer algunas eh, preguntas de comprensión, ahí presenta algunas dificultades sí. lo cual ella todavía no va al ritmo de la mayoría de aula, ¿no? Sí. entonces tiene un estilo particular Momento, sí, pues pero con las ayudas que podemos brindarle, ella puede superar uh -huh. puede ir juntos con los demás compañeros de su grado. Ya, profesora, eso qué quiere decir, señora Chelita, que aunque esté en tercer grado, nosotros vamos a ir mirando su desempeño en base a una niña de segundo grado. No uh -huh. esté en casa, también nos va a ayudar. Por ejemplo, usted puede al momento de llevarla a la calle. Eh, ¿Qué hace normalmente? ¿Demuestra los letreros? dialoga sobre eso? La verdad no, profesora. Ahora lo no va a hacer, ¿no? Entonces va mirando, por ejemplo, la tienda de detalles y le va diciendo. Ella va a ir asociando. Otro día regresa y le pregunta y me comenta qué tal. Qué tal Ay, la no, profesora. profesora. ¿No? Y luego también eso puede ser con etiquetas en la casa. No solamente leer la, los letreros de la calle, sino también de los productos que vamos comprando. Ya, ¿Qué hace con esos productos cuando ya sacan la envoltura? Ah, la verdad profesora un tallo de basura le, lo, lo Ahora va a cambiar. Sí, Estas etiquetas van a ser muy útiles para formar un álbum por ejemplo con Jimenita ¿Cómo, profesora usted le recorta, lo vamos Ajá. pegando sí. así como va a pasar en el aula, usted refuerza en casa ya, de manera que ella pueda ir eh, leyendo cada día e incorporando nuevas palabras a su vocabulario ya, profesora entonces ese problemita que tiene para hablar esa pequeña tartamudez vamos a ir eh, con varios ejercicios como eso por ejemplo para ir superando y ya profesora y los cuentos a seguirlos leyendo otras veces narrando ah, ya, ¿no? y reforzando, siempre reforzando lo que nosotros vamos haciendo. Ya, Pero es importante que usted conozca qué, qué trabajo se va a hacer con ella, para poderla ayudar, que ella logre sus aprendizajes uh -huh. y vaya juntos con sus compañeros Toda la institución está preocupada por ella y por otro niño más y nosotros vamos a convertirnos en una escuela que le llamamos inclusiva. Para poder atender a todos los niños, de todos los ritmos, de todos los estilos de aprendizaje. Ya profesora. Con todo nuestro cariño, nuestro amor, como siempre. Cuento con usted. Y ya, profesora. Muy, Muy profesora. Muy bien. Muchas gracias. A usted profesora. Y juntas ayudaremos a Jimmy. Ya, profesora. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, gracias también. Y ya, profesora. Hasta luego, profesora.